Hola qué tal queridos amigos, feliz inicio de día, mitad de semana mis queridos hermanos Vamos a iniciar nuestro día dándole gracias a Dios Que esta bendición que el Señor nos da de poner en manos nuestras este día Signifique un paso hacia Dios Gracias Señor por todo lo que nos das Gracias Señor por el don de la vida Gracias Señor por el don de la familia, el trabajo Gracias Señor por todo Amén Hoy miércoles, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. En esa se le pasó la fiebre y se puso a servirle. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó a descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a, a, a, y al encontrarlo y le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él respondió, «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí». Que para eso he salido. Así recorrió toda la Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues encontramos en esta escena del Evangelio la curación de la suegra de Simón, pero también ese momento bonito de Jesús a solas, en medio, en medio de todo el ajetreo, de todas las cosas que vive, está a solas también para orar. Y creo que ahí encontramos una gran enseñanza. A veces nosotros nos dejamos llevar del de tumulto de personas, de las muchas ocupaciones, y olvidamos lo más importante, la razón de ser. La fuente, lo que nos da fortaleza, la oración. Los invito para que, así como servimos, que vamos a diversos apostolados, que vamos a nuestros trabajos, no olvidemos nunca la oración. Ojalá, como mínimo, en la mañana y en la tarde. Mis queridos hermanos, el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos.